No solo el futuro, ustedes son el presente y es el compromiso de todos que ustedes puedan, así como yo, realizar sus sueños.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 nuestras competencias tecnológicas. Nos sentimos supremamente agradecidos. La institución educativa San Juan Bosco es una población indígena la que se educa aquí, con 1,262 estudiantes, gente muy inteligente, muy capacitada, en medio de su sencillez y sus capacidades ancestrales que tienen, pero con un amplio deseo de aprender. Para nosotros seguir aprendiendo y fortaleciendo a nuestros estudiantes nos queda supremamente difícil sin esos aparatos tecnológicos. Muchísimas gracias, Ministerio de las TIC. Este laboratorio digital me va a servir principalmente porque a mí me llama mucho la atención sobre la robótica, entonces me va a hacer crecer más como persona y como estudiante. Estos niños son nativos digitales. Vamos a seguir avanzando para cerrar esa brecha digital